Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Tan un tiempo atrás pensé en escribirle Y nunca solté las trampas Oh,